¿Dónde está mi hermana? ¿De qué me hablas? No sé. ¿Dónde está? ¡No lo sé! Ah, no sabe dónde está. No. Entonces no me vas a decir dónde está ¿Qué vas a hacer con arma? ¿Dónde está mi hermana? No lo sé ¿Dónde está mi hermana? No lo sé Última oportunidad ¿Dónde está mi hermana? No lo sé No lo sé. Lo siento